En el caso de que tengamos rectas que son paralelas, mira lo siguiente. Esta recta vamos a llamarla que es L1, suponte que es una recta, y esta otra acá la vamos a llamar L2, supongamos que es una recta. Cada recta tiene una inclinación. Esta la vamos a llamar M1 y a esta M2. A cada una le podemos hacer una, una, un análisis, como lo vimos en el video anterior, del ángulo, de la tangente, de los puntos, etc. Pero por ser rectas paralelas, independientemente de lo que tú analices, la inclinación es la misma. Y si la inclinación es la misma, Tú dirías, si la recta L1 es paralela a L2, esta sería la notación de paralelo, ¿ok? ¿Eso que implica? Que la pendiente de la primera recta es igual a la pendiente de la segunda recta. Esto, mi gente, esto es clave, esto es ley. Eso, en la parte práctica, a ti te pueden decir, yo quiero saber la ecuación de la recta que pasa por este punto, pero yo sé que la inclinación que ella debe tener es igual a la inclinación de esta otra recta. Entonces ahí tú dices, mm, ok, si tú quieres que sea paralela a aquella, es decir, que la inclinación de esta sea igual a aquella, pues déjame usar la pendiente la inclinación de esta recta y hacer que pase por este punto. Eso lo hacemos en la parte práctica en epsilonacademy.com. Publicidad. Ah, seguimos aquí. Entonces resulta que las pendientes son completamente paralelas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si las rectas no son paralelas, sino que son perpendiculares? Si forman 90 grados entre ellas, ¿qué condición tendría, básicamente, lo que va a ser la pendiente? Cuando las rectas son perpendiculares, ahí tú dices lo siguiente, mira. Si L1 es perpendicular, cruzan con 90 grados a L2, de hecho, el plano cartesiano lo cumple, ¿sí? Pero puede ser cualquier par de rectas. ¿De acuerdo? Esta recta y esta recta, sí, yo las puedo cruzar y son perpendiculares. ¿Qué pasa aquí? Esta recta, recuerda que se leen de izquierda a la derecha. Esta recta va subiendo. ¿Qué pasa con una recta que iba subiendo? La pendiente es positiva. Esta recta que está aquí va bajando. ¿Qué pasa con una recta que baja? La pendiente es negativa. Conclusión, siempre que tú tengas dos rectas que son perpendiculares, Siempre que tú tengas dos rectas que son perpendiculares, mientras que una sube la otra va a bajar, una es positiva y la otra es negativa. El producto de dos números que son de signos opuestos da negativo, ya por ahí te voy dando un indicio. Hay una relación siempre entre las pendientes. Ahora bien, la pendiente de la recta, si yo te digo a ti que la pendiente es igual a 3 medios, por ejemplo, suponte que 3 medios es la de esta que va subiendo, ¿qué significa este 3 medios?, que sube por cada dos valores que tú te muevas horizontalmente por cada dos valores que tú te muevas horizontalmente va a subir 3 es decir, que voy a colocar este tres medios acá un momentico para no tener que borrar otra vez esa línea este 2 que se mueve hacia allá va a subir 3 si la distancia de aquí hasta aquí fuesen tres 3 es decir, que desde este punto si tú lanzas ese cruce hacia allá tú vas a tener que subiste de aquí a aquí te desplazaste 2 hacia allá, pero subiste 3. ¿Me sigue la idea? Ahora, ¿qué significa una recta que sea perpendicular? Genera 90 grados. ¿Quiere decir que ahora tengo que bajar la misma distancia? Tengo que bajar la misma distancia, básicamente, pero necesito formar 90 grados aquí. No necesariamente cuando yo cruce esto va a haber perpendicularidad, pero ¿dónde sí se necesita? ¿Dónde sí se obliga a que haya perpendicularidad? Si lo que tú subiste ahora es la distancia que te desplazas horizontalmente, si desde aquí hasta aquí tres unidades, si lo que tú subiste ahora es lo que te desplazas horizontalmente, y lo que te desplazaste horizontalmente es lo que llegas a bajar, mira que desde aquí hasta aquí aproximadamente podría decirse que hay dos unidades. Allí cuando hagamos el cruce de las rectas, cuando esto cruce así, bueno, si hago el dibujo a escala bien bonito, aquí se formaría la perpendicularidad. Por lo tanto, ¿qué quiero decirte con esto? Si esta pendiente es 3 medios positiva, que es? Sube 3 unidades mientras que te desplazas 2. La otra pendiente tiene que ser el opuesto, el inverso multiplicativo. Ahorita te digo eso. Tiene que ser el opuesto, es decir, 2 tercios. Mientras que agarra y te mueves 2 en Y, te vas a mover 3 en X. Pero el signo de cada uno tiene que ser diferente. Si esta es positiva, esta tiene que ser negativa. ¿Recuerdas el inverso multiplicativo? Eso es aritmética. Cuando tú tienes un número A, ¿qué valor lo multiplicas por él para que el resultado te dé 1? El valor que multiplica a otro para que te dé 1 se le conoce como el inverso multiplicativo. ¿Y por qué es inverso multiplicativo? Porque es literal el inverso del valor anterior. Mira que si tú aquí simplificas, se te va, que es igual a 1. Ahora, si una recta es dos tercios, si esta es tres medios, sorry, si esta es tres medios y la multiplicas por dos tercios, mira que son inversos multiplicativos. El producto de este con esto se va y este con esto se va y te da que es igual a 1. Pero una es positiva y la otra es negativa. Más por menos daría menos. Aquí estamos demostrando y encontrando la relación de dos rectas que son perpendiculares. Siempre que te dicen que dos rectas son perpendiculares, te dan una relación directa. Te dicen, no, que si las dos rectas son perpendiculares, así. Si L1 es perpendicular a L2, eso implica que M1 por M2 es igual a menos 1. ¿Y qué hacemos? Decimos, amén. No, pero no hay que decir amén. ¿Por qué cumple esto? Porque mientras primero que una sube, la otra debe bajar. Son inversos los signos, más por menos da menos. Y el hecho de que tú subas esa distancia y te desplaces en X, para que pueda generar perpendicularidad, tienes que hacer el opuesto en el movimiento, tanto en Y como en X. Si te moviste 2 horizontalmente, tienes que bajar 2 verticalmente. Si te moviste 3, eh, eh, subiste 3 de manera vertical, aquí ahora te desplazas 3 de manera horizontal, y por eso generas 90 grados. Quiere decir que las pendientes que son perpendiculares, de rectas perpendiculares, son inversos multiplicativos y de signos opuestos. Si yo te digo a ti, mira, yo quiero conseguir la recta tangente, eh, la recta tangente, eso es geométrica analítica, más adelante lo vamos a ver. Cuando yo te diga a ti, quiero conseguir una recta perpendicular a otra recta y va a pasar por este punto. Ah, bueno, entonces dame la pendiente de aquella recta. ¿La pendiente de aquella recta cuál es? Cuatro quintos. Si aquella pendiente es 4 quintos, una recta perpendicular a esta, pues simplemente vas a voltear esa fracción 5 cuartos y le cambias el signo. Si una es 4 quintos, la otra tiene que ser 5 cuartos. Y esas dos rectas, de seguro, van a ser perpendiculares. Son inversos multiplicativos. Al final lo puedes hacer de esa, de esa manera de súper práctico. Si no, pues de aquí despejas. La pendiente de la recta 2 que podrías estar buscando es igual a menos 1 sobre la otra pendiente y sustituyes. Así es como tradicionalmente, o tradicionalmente se explica lo de las pendientes, pero ¿de dónde viene y por qué? Ya viste de dónde sale, ¿sí? Entonces, ya con esto cerramos las pendientes de las rectas. Vamos ahora con la ecuación general de una recta. Te veo por allá. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Si te gustó, si entendiste, deja un comentario, un like. Y en epsilonacademy.com la parte práctica. Chao.